Vamos a hablar eh, con nuestro constitucionalista, quien ya tenemos en línea, Félix Lonegro. Félix, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Un gustazo poder escucharte, poder hablar, conversar y que nos eh, desaznes, por un lado, nos saques algunas dudas, por el otro. Eh, un fallo realmente sorpresivo, el de la Corte suspendiendo... Eh, hasta nuevo aviso, eh, elecciones en San Juan y en, eh, y en Tucumán Sí, sí, un fallo... En realidad es sorpresivo por por el escenario Porque por, por faltan pocos días y demás Ahí hubo antecedentes en la corte ya con este tipo de cosas En el 2013 con Zamora y Santiago del Estero En el 2019 con Beltrán en Río Negro o sea, desde ese punto de vista, la Corte ya viene dando muestras de que en este tipo de casos eh, asume y actúa. Eh, pasa sí. que, bueno, ahora es por el tiempo que falta, ver una, casi menos de una semana antes del comicio. ¿no? Claro, bueno, precisamente ese punto, yo también lo quería tocar con vos, porque eh, no falta nada. Es una semana en donde ya están las urnas inclusive repartidas en cada uno de los lugares donde la gente tenía que ir a votar. Y para colmo, o sea, hace un lío político importante y para colmo ni siquiera eh, va al fondo, dice, bueno, suspendemos, típico la Corte Suprema, no sé si esta es una costumbre de los últimos tiempos o la Corte en realidad del fondo pocas veces lo toca. No, a ver, eh, en cuanto a los tiempos, la Corte, bueno, no no, no tenía otra posibilidad, porque la Corte recibe las medidas cautelares en, en 20 o 21 de abril, y a lo mejor podría haber resuelto eso una semana antes, pero tampoco cambiaba mucho. Eh, si la Corte, eh, teniendo en cuenta que falta menos de una semana, eh, dice, no, yo este tema no lo voy a resolver porque a, a, falta poco, yo no, no. si tiene en cuenta ese argumento, eh, entonces ya dejaba pasar la elección, Mansur era vicegobernador, eh, unía al gobernador y ya después la Corte, entonces tenía que declarar abstracta la cuestión, no ya después no podía resolver. Entonces, si la Corte quiere resolver esto, eh, me parece que tenía que suspender la elección. Y para suspenderla, no tiene otra alternativa que una medida cautelar, porque si no, hubiera tenido que ir al fondo de la cuestión y estudiar en cada caso si las constituciones de Tucumán y de este, San Juan habilitan o no a, a los candidatos a, a, hacer, a para hacerlo. Entonces, lo, lo más Ahora, rápido... Sí, sí. Un, un pequeño paréntesis no no puede ser que también obviamente todo esto tiene un contenido político, de hecho el, eh, el, el, el que hace digamos eh, la, la, la propuesta de suspensión, obviamente es la oposición en ambas provincias no puede ser la Corte bueno tiene un tufillo obviamente con términos legales, no pero tiene un tufillo político de oportunidad lo hubieran hecho ¿Hola? ¿Hola, hola? Creo que se está cortando ¿Sí? ¿Me escuchabas ahí? Sí, sí a ver eh, si te, te escuché tenemos te, una... te escuché hasta que decías que esto tiene eh, tu fillo a, a valor político, ¿no? El fallo de la corte Después no te claro. La, la Corte podría haber dicho, si lo presentaron tan al ras de la elección, bueno, eh, como vos bien decís, después de la elección sería algo en abstracto, pero también sí. eh, el oportunismo de la, de la oposición de hacerlo tan, tan pegado a la fecha, podría la Corte haber dicho, lo hubieran hecho antes, porque ahora es imposible de fallar. Bueno, eh, eh, a ver, todas las lecturas que se puedan hacer de, acerca del, del por qué la Corte hizo esto, hizo lo otro, bueno, quedan a criterio de quien las hace. Yo en lo personal tengo como una especie de, de tic de mirar los fallos en un sentido jurídico. Yo tengo una mentalidad muy jurídica, no, no, no tengo una mentalidad política. Entonces, yo analizo si las cosas están técnicamente bien o mal hechas, si corresponde o no corresponde. Ahora, si después, detrás de los fallos, hay... Eh, política bueno, puede ser y si lo es es condenable, aun cuando la resolución sea ajustada a derecho si se hizo con una finalidad política es condenable hola ¿Bueno, hola ahí se escucha sí, sí, todavía claro, ah, no, estoy. Este, pero bueno, puede ser lo que decís, pero pero yo no lo miro porque estoy más, más entrenado para para mirar la cuestión técnica ¿no? Si no y si es así como vos decís ya es condenable, porque los jueces tienen que dictar sus fallos conforme a, a derecho, no no no no pueden hacer otra cosa y tampoco los jueces le pueden decir a las partes Correcto. lo hubieran hecho ah, le hubieran hecho antes eso sí podría haberle dicho perdón ahí se te me fuiste de vuelta ¿Qué, qué cosa María Eugenia podrían haber dicho sí, no, no, eso sí, digo, la Corte sí podría hecho, haber hecho esa observación, ¿no? De decir, eh, de ella la, la objeción. Estamos con un problema de ley importantísimo. A ver si podemos eh, reconectar con, con Félix, recalculando, como diría la española, porque si no, no, no se entiende muy bien y está siendo sumamente claro el eh, eh, hablando primero de estos dos grandes fallos a, a, a nivel general de lo que desató allá en la Corte Suprema como muy bien dice el él lo ve desde el punto de vista de la letra fría de la ley que así debería ser para todos los jueces y él es constitucionalista y así lo interpreta eh, igualmente hoy yo les comentaba que hubo una eh, cadena nacional del presidente de la nación también hubo una declaración del propio gobernador Uñac en una cadena, una suerte de cadena provincial para los medios de San Juan. Y lo que sí coinciden todos, obviamente, es en acatar este fallo. Eh, Félix, te, ¿tenemos de nuevo en línea? De vuelta. Sí, sí, se había cortado. Ok, perfecto. Bueno, yo quería saber si eh, con el fallo de la Corte de suspender esta elección, eh, en San Juan tengo entendido que la Constitución Sanjuanina obliga a que la elección de gobernador y municipales sea el mismo día. No así con la nacional, y sí. de hecho está desdoblada. Pero los ponen en sí. serio problema porque el fallo habla de la suspensión solo de gobernador. Bueno, eh, ese es un tema que, eh, digamos, la Corte lo que hace con esto, de alguna manera, es obligar a las autoridades a tener que suspender todas las elecciones. Hasta, hasta, hasta unirlas de vuelta. O sea, vamos a suponer... Eh, que la Corte hubiera suspendido todas las elecciones bueno, entonces las autoridades no pueden cumplir con la constitución de convocar elecciones y bueno, pero hay una hay una corte que, que, que lo impidió en este caso la corte, de algún modo les está impidiendo cumplir con la constitución de la provincia de que tienen que convocar elecciones conjuntamente las, las, las legislativas y las de gobernador eh... La, la, la pregunta es, bueno, pero ¿el poder político ahí puede resolver esta, este, esta cuestión? Y bueno, sí, suspendiendo las de gobernador y, y, y esperando que se resuelva estas... de, de, de, de, las de Es decir, suspendiendo unas y las dos y esperando unificarlas en otra oportunidad. Eso lo podría hacer el poder político. Ahora, si el poder político decide seguir adelante con las legislativas, ¿es cuestionable eso desde el punto de vista jurídico? Sí, hasta cierto punto porque no es voluntad de ellos, ha sido la corte la que, la que decidió esto claro. es, re, es, además, es un tema es, es, y además es un tema eh, de, económico importantísimo de gasto para la provincia ya está todo dispuesto, está en las urnas está todo el movimiento hecho ¿sería doble gasto? ¿va a ser doble gasto? sí este el, bueno, el tema de las boletas son las mismas el tema de las urnas este, únicamente el tema de la movilización de las urnas que puede haber llevado el gasto de la movilización pero sí bueno la corte eso eh, no lo ha tenido en cuenta porque ha considerado que sería mucho peor dejar pasar y que después ya la cuestión se declara abstracta entonces la corte prescindió de ese tema de ese tema económico pero pero bueno es un, también es un efecto colateral digamos de la decisión de la corte Correcto. Una de las últimas con este tema. Eh, hoy el gobernador Uñac recordó eh, que la propia eh, Corte o el Tribunal Electoral de la provincia había habilitado su, su candidatura eh, e inclusive Laura Monti eh, había dictaminado que, que era correcto y que la Corte no debería, la Corte Suprema de la Justicia Nacional no debería interferir en esto, aún así tuvo que elevarlo por una cuestión de proceso. Y es decir, que está están citando este antecedente en donde los poder el poder judicial de su provincia lo había habilitado. Más allá de que internamente, políticamente, hay un lindo despiole, te lo digo así en, en, en, en, en, en, en, en, en espirano porque el propio Gioja dijo que él siempre desaconsejó la candidatura de Uñac, que no era legal. Eh, esas, son, esas son cuestiones internas y, y el tribunal lo habilitó para, para competir bueno, perfecto, y ahí debió quedar la cuestión eh, si más allá de que, la, de que el tribunal haya emitido un fallo válido o no, en cuanto a la interpretación que hizo, a mí me da la sensación que la corte no tenía que meterse en esta cuestión porque para mí es competencia local es, es competencia de la provincia pero bueno Hizo esta interpretación de que se viola el sistema republicano de, previsto en la Constitución Nacional y establecido como obligatorio para las provincias también por la misma Constitución Nacional y, y se violaba esto de la renovación periódica de autoridades, que es característica del sistema republicano. Y entonces la Corte, sin porque la Corte con una medida cautelar, dice se, sería, se estaría violando, pero todavía no, no, no resolvió nada, este, simplemente aceptó el tema pensando que eso podía ocurrir y que es lo que quieren analizar. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque eh, eso de la renovación periódica de autoridades, ¿qué significa? Eh, al la alternancia republicana, ¿qué significa? Significa que tienen que gobernar personas distintas, la alternancia significa que puede ser dos veces y después no, tres veces y después no, eh, ¿Quién decide eso? Es alternancia de personas, de proyectos, de partidos políticos. Es un, un tema amplio, es ambiguo. Eh, y la misma Constitución Nacional, que establece un sistema republicano con alternancia, le permite a un mismo presidente gobernar 16 años de 20. Entonces, la verdad es que, eh, qué sé yo, a los legisladores estar eternamente siendo reelectos. Eh, entonces... Entonces, bueno, hay como como, como en ese sentido cierta, eh, cierta ambigüedad en eso, y a mí me parece que cuando se establece que las provincias tienen que respetar el sistema republicano, apunta a la división de poderes, a la independencia del Poder Judicial y a la posibilidad de que la gente pueda renovar sus autoridades en forma periódica, es decir, cada cuatro, seis años, dos años, lo que sea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en lo que sí, digamos, no habría dobles lecturas, es en, en la eh, metida de pata número 2000 del presidente cuando hoy en cadena nacional sigue criticando a la Corte Suprema en una abierta violación de la división de los poderes y diciendo que los jueces que fueron designados por decreto por Mauricio Macri, insiste en una mentira porque luego fue ratificado por el Congreso, eh, están ahora dando la, la democracia. Esto básicamente es lo que dijo hoy el presidente. Bueno, eh, vamos a ver, vamos a escuchar la, a las cosas y analizarlas en función de quién las dice. Porque ya sabemos que este es el presidente que hace dos años propuso formar al mismo, al, al, al mejor estilo Quinquela, Quintela ahora en La Rioja, formar una comisión legislativa para revisar la sentencia de, la, de los fallos. Entonces, sí. este mismo tipo que, que embate y que embiste permanentemente contra el Poder Judicial, contra los jueces de la Corte, el kirchnerismo en general, que tiene a los jueces de la Corte como enemigos, eh, ¿qué va a decir? Eh, si, si si ya han dicho que, la, que, el, que el Poder Judicial tiene que ser un servicio de justicia, han dicho que tienen que estar integrado por militantes y que tienen que ser jueces al servicio del pueblo, ahora dice que esta Corte no es democrática, y claro que no es democrática la Corte, la Corte tiene que ser republicana, no democrática. Exacto. Este, pero bueno, esa es la confusión de este tipo que, que bueno, hizo una cadena nacional sin tener el poder. no O sea, realmente yo pensé que ya no era más presidente, pensé que había renunciado a todo aquel viernes que dijo que que, que se bajaba. Yo pensé que se bajaba de las escalinatas de la Casa Rosada también, porque realmente es un hombre que está tan vacío de conducción que, inclusive, hasta suena como que esta eh, cadena nacional y la hizo presionado por la por la por, por la gente de la cámara ¿no? Sí, sí, sí, presionado por Cristina específicamente también. Bueno, la, las ganas que él tenía de, de interferir en los fallos de la Corte, de crear una suerte de tribunal paralelo, eh, él no lo pudo hacer, pero parece que Quintela sí, porque ciertamente ganó con un sesenta y pico por ciento, por ciento de los votos la semana pasada, y la constituyente, que era parte de lo que se estaba votando, él tiene ganas de conformar, un grupo para, eh, por un lado, censurar a la libertad de prensa, a los medios, por otro lado, revisión de fallos de la Corte. Muy democrático, Quintela. Es realmente un un este, un este ignorante en términos, o a lo mejor no es ignorante, él a lo mejor él directamente sostiene como teoría la autocracia antirepublicana y, y entonces desde ese punto de vista es coherente. Lo que pasa es que es un hipócrita, se, la, se llena la boca hablando de República y después habla y propone y propuestas totalmente antirepublicanas como estas. Eh, lo de Quintela no resiste a menor análisis. Desde ya que se han... La je, ¿de ¿Cuántos riojanos, de cada diez riojanos, cuántos saben que en esa boleta que han metido el cuerpo entero había una parte de constituyentes? ¿Quién sabe lo que eran los constituyentes? ¿Tiene ¿tienen alguna idea la gente que votó acerca de la ley que declaró la necesidad de reforma en La Rioja? No tienen no. ni idea. Este, no. van a ir a, bueno, han ido a votar a autoridades y, y algunos ni pueden pronunciar la palabra constituyente. Entonces, sí. este, es claro que eso este, lo van a lograr, pero después, ojo, ¿eh? porque si ponen una mordaza a la prensa y constituyen una comisión para revisar la sentencia de la corte, bueno, van a tener ahí un motivo suficiente para que se pueda producir una intervención federal. El próximo gobierno tendrá que estar atento con eso, porque si no se va a convertir eso en una pequeña monarquía, en un condado. Sí, aún así, haciendo un pequeño paréntesis, yo te comentaba el otro día que veo una, una eh, fuerza muy intensa, muchas ganas de censurar a la prensa, lo veo también a nivel internacional, pero hablando específicamente de la Argentina... Inclusive con candidatos que no tienen cargo alguno, como Miley, que iba a dar una entrevista en la Gaceta de Tucumán, y él dijo de qué le podían preguntar y de qué no le podían preguntar. La Gaceta de Tucumán sí. se negó, no fue la entrevista luego hecha. Eh, con lo cual hay una fuerte censura por parte de, de derecha, izquierda, libertarios, no libertarios. Bastante miedo a la prensa. No tengo la menor duda de que los libertarios no lo son tanto cuando se trata de libertad de expresión. Eh, son son personajes que que no toleran Miley es un tipo que no tolera que lo contradigan eh, embate también contra aquel que, que opina diferente agrede eh, indudablemente tiene con la prensa un problema y lo va a tener si es presidente eh, yo creo Totalmente. que Miley es un va, va, podría ser es potencialmente un peligro este, para para la Argentina no bueno es el famoso el eh, lema de los, eh, los extremos se tocan, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda se tocan. En un punto, el autoritarismo sí. son iguales. El populismo, de otra manera, los dos, eh, eh, digamos, los dos son un poco anárquicos, entienden que no tiene que haber un Estado, eh, claro. dicen que el Estado es opresor, y eso conlleva la anarquía, y la anarquía es justamente... La esencia es lo contrario a la organización, que es el Estado mismo. Entonces, eh, pensar en alguien que dice que no tiene que haber Estado es pensar en alguien que propone anarquía. Y bueno, este, no, no hay más que escuchar lo que dice, qué sé yo. En algunas cosas tiene razón, pero el problema es cómo las quiere llevar a cabo, de qué manera y cuál es la capacidad emocional que tiene para ejercer el poder. Muy interesante eso. Habría que hacer un psicofísico más de uno. Eh, una, una parlita de último momento, de las últimas horas, eh, Massa, que es el ministro de Economía y perministro que quiere ser candidato, dio una muy linda declaración, muy republicana, democrática y federal. Dijo textualmente, no hay que perder el tiempo en internas que solo resuelven vanidades políticas. Y se refería específicamente a las PASO, que no es una interna, sino que están por ley. No es el internismo, es, son sí. elecciones. sí. No. Sí, sí. A ver, este, la, la Constitución Nacional le garantiza a los partidos políticos eh, internas, organización interna democrático y la facultad de elegir candidatos a través de esas internas. Eh, después la ley estableció que esas internas tienen que ser abiertas, simultáneas y obligatorias, cosa que me parece un, que me parece un, un, un dislate. Este, yo creo que los partidos políticos debieron elegir a sus candidatos a través de sus propios afiliados, o por lo menos del modo que ellos mismos decidan, y después, uh -huh. una vez que eligen al candidato, me lo traes, lo pones en el menú, y yo, ciudadano, elijo a quien, a quien quiero elegir. Pero uh -huh. en el caso de, de, del kirchnerismo, el, el, el, como tienen la característica de hipocresía muy pronunciada, ellos son los que inventaron las pasos y que prácticamente no las usaron nunca. Eh, entonces, las cosas no las hacen por convicción, las hacen por conveniencia. Y hoy no les conviene. Y cuando las cosas se hacen por conveniencia y no por convicción, no puede salir nada, nada bueno de eso. ¿no? Totalmente de acuerdo. Dicho esto, doctor, usted va a presentar su libro la Feria del Libro este este sábado, ¿no? A las 7 de la tarde. Sí, sí, sí exactamente. sí El libro, un libro que publiqué, no para el ámbito universitario, sino para la gente, claves para la educación cívica de los argentinos, por supuesto, María Eugenia no es un libro que tenga pretensión de bestseller, ni mucho menos. No convoca este te esta temática, no es convocante de las masas. Este, Pero bueno, es un aporte que hago como docente, eh, después de tantos años de actividad docente, para para la gente que no transita los ámbitos educativos, no tiene, o no puede, no quiere o no tiene la posibilidad... Y bueno, es un libro que está escrito con el ánimo de que lo pueda entender cualquier ciudadano, eh, abarcando muy temas. Oye, vos sabés que yo lo leí en, en un par de días eh, cuando salió y, y es muy fácil de entender, sos muy claro y en cuestiones muy básicas y algunas que por ahí uno cree que ya lo tiene eh, totalmente estudiado y, y vos lo, lo removés. Yo creo que vos decís, no es para el ámbito universitario. Ok ponele ponele yo creo que lo debería leer más de uno eh, sí, sí. Hasta en no poder sí sí sí sí no no en ese sentido a a la no te... si querés. Eh, eh, bueno sí absolutamente tal vez inclusive los mismos estudiantes este, les venga bien lo que pasa es que no responde es un libro que no es universitario porque no responde a un programa determinado es un libro que se puede leer de, ...a partir del medio, desde atrás para adelante... ...porque cada capítulo es aparte... Y, sí. ...y bueno, en ese sentido me refiero... ...pero sí, efectivamente hay muchas cosas... ...que aún estudiantes y profesionales... ...las pueden encontrar ahí... Es, es, ...siempre digo, es un libro para la, la mesita de luz... Este, ...cuando te vas a dormir, por ahí, qué sé yo... ...y cuando te empiezas a agarrar sueño lo dejas... <ríe> este, este, ...una cosa así... ...pero creo que es un aporte interesante... Para una temática en la que los argentinos tenemos casi, casi, yo te diría, eh, estamos al borde de del analfabetismo en de la cultura totalmente. cívica. Sí, totalmente. Yo Adiós, recuerdo, es el sábado? Hace, sí. No, yo recuerdo hace sí, muchos por... años, la verdad, no voy a decir cuántos ni loca, pero hace muchos años a mí me enseñaba la educación cívica y aprendí claro. muchísimo y me fascinaba. Y sí, sí, sí, es una materia que nunca se constituyó en un peso pesado en, en la escuela media, este, como si lo eran matemáticas, geografía, física, química, pero que tiene que ver con la desorientación de las autoridades en qué hacer con esa materia, qué poner adentro. Eh, bueno, me parece que hay, hay una deriva muy grande en esa cuestión. Eh, por eso es que decidí... Con, con mi aporte, escribir para la gente, no no para el que está estudiando. Pero ojalá sí. resulte, ojalá prenda. No tengo mucha pretensión, como te digo, no creo que esto sea el bailando. Eso eh, <risa> <pero> es bueno. <risa> en fin, con, con la con, con la intención ya me quedé satisfecho. Y sí, el sábado, en la Feria del Libro, eh, a las 19 horas, ahí en el Salón Rodolfo Walsh, eh, es un lindo lugar, la a del el libro emblemático para presentar justamente un libro de estas características y bueno, espero ahí que este, poder tener el acompañamiento de, de varios Ahí estaremos, va a ser un placer desde ya como siempre, gracias por por tu claridad por tu y por tus palabras te, de, de, te doy un beso muy muy grande y gracias una vez más Bueno, muchas gracias María Eugenia, igual para vos y que tengas un lindo día, buenas tardes era Félix El sí, sí. constitucionalista, bueno, hablando de todo, primero de todo este berenjenal, de, de las últimas, eh, eh, del, del último fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a San Juan y Tucumán, y después ya, claro, obviamente todo esto va teniendo su trasfondo político, y no solo trasfondo, sino ya grandes y eran grandilocuentes declaraciones desde el presidente de la nación hasta cada uno de los gobernadores afectados y la oposición que lo toma como como una diría yo como un triunfo electoral un fallo de la corte lo cual también habla de desvarío, del desvarío de la oposición